Del frío de la estepa al calor y el confort de su lana. Añino, moda y calzado 100% biológicos. Merina Regina Extremeña.